Este, los abogados jamás van a entender lo que es un poder constituyente, lo que es un acto político fundacional de un Estado, de una, de una, de una sociedad. ¿Por qué se cambia una constitución? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la, te, en la teoría política, que es esto de acá? Está todo el diseño, toda la arquitectura teórica, ¿no es cierto?, de cómo se organiza un Estado, para qué se organiza un Estado, para qué se instituyen los gobiernos, ¿no? desde un punto de vista, no de tipo legal, normativo, sino de un punto de vista de, la, de lo que se llama la filosofía política. Esos principios ¿no? que se estudian, ya sea como teoría del poder, como teoría del gobierno, o como teoría del estado, o como geopolítica, esos conceptos son conceptos, son conocimientos extrajurídicos. Los abogados jamás lo van a entender, porque los abogados, los, los, los mal llamados constitucionalistas, están encapsulados a un análisis de tipo normativo ¿ya? lo que se llama en el derecho ¿no es cierto? el formalismo jurídico que es lo que hace que ellos se encierren en una cápsula ¿no es cierto? y estén dando vueltas y vueltas y vueltas sin dar salida digamos a un problema político concreto como el que pasa en nuestro, en nuestro, en nuestro país el problema en el Perú no es principalmente, en estos momentos, no es un problema de tipo jurídico, normativo. No es un problema de sucesión presidencial. No es un problema de vacancia. Entiéndalo, por favor, racionalicen el concepto. En Perú, como en América Latina, ustedes acaban de ver en Francia. El día sábado, viernes y sábado, han salido más o menos dos millones y medio de franceses. Dos millones y medio, no han salido mil o dos mil como en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué han salido los franceses? Porque en la teoría política se estudia, ¿no es cierto? El fundamento de eso, que son las necesidades. Es el sustrato, ¿no es cierto? O sea, es el, el piso sobre el cual nos movemos los seres humanos las necesidades que cuando se enfoca dentro de un estado, dentro de una sociedad política, eso se llama intereses o sea, lo, lo que estamos discutiendo ¿no es cierto? En este punto no es, no es el, que, que si el artículo tal se concuerda con el artículo tal, si el artículo viola, no viola. No, señores, eh, eh, disculpen ustedes, es tan grande la ignorancia, ¿no es cierto?, de estos este, congresistas. O, o lo hacen este, lo hacen profesamente, lo hacen, como llaman el derecho dolosamente, para burlarse de la población. Lo que los congresistas, tanto de, de, de derecha, ultraderecha, de, las, de, de la pseudoizquierda, izquierda, están poniendo, en primer lugar, no son los intereses, no son las necesidades del pueblo, de la, de la población. La señora este, Dina Boluarte no está poniendo de por medio los intereses del pueblo, de la población, sino sus intereses personales, de orden climatístico. En el Congreso está clarísimo eso, ¿no? Son 30.000 de soles mensuales más las gollerías, o sea, no quieren soltar la mamadera. Y de la ultraderecha a la ultraizquierda inventarán una serie de cosas no para tratar de burlarse de la población, para decir que la fecha no se puede, que hay problemas de tipo legal, hay plazos etc, etc, etc. Entonces, en la teoría política pura, ¿no es cierto?, partimos de necesidades, de intereses. Entonces, lo, los franceses han marchado por dos cosas concretas. ¿sí? Uno, dicen ellos, ¿no? No queremos que se, que se aumente la edad de jubilación de 62 a 64 años. No quieren. Y segundo, no quieren que se que se extienda el plazo de, de, de aportaciones de, de 40, a 47 años. Son dos reivindicaciones fundamentalmente de tipo económico, porque está chocando con el bolsillo de los franceses, con su proyecto de vida, con su proyecto existencial. Entonces salen todos, izquierda, derecha, sindicalistas, obreros, de todos los anarquistas. porque están imponiendo en juego su existencia, su sobrevivencia de ellos y de su familia. Entonces no es el artículo tal de la ley tal el que estamos viendo a, a, a los franceses. Entonces, el problema es ahora la respuesta que va a encontrar este... O, o va a dar el presidente Macron. Algo similar ocurre en el Perú, pero en menor escala. Miren, si, si en el Perú hubiesen salido dos millones de personas a marchar en el Perú, Arequipa, Trujillo, ya hace rato, Dina Boluarte estaría en su casa, este congreso estaría cerrado. Pero no existe la fuerza social suficiente para que se produzca ese desenlace. Porque lo que hay y eso lo, lo analiza la inteligencia de la Marina, de, de, del Ejército y la Policía, son pequeños grupos, ¿no es cierto?, aislados, violentistas, que se mezclan a las justas y legítimas protestas de, de los sectores de la población, de los comuneros, de los dos hermanos, para poder desviar esa protesta a los objetivos de ellos, ¿qué cosa es? El, el sabotaje. Entonces, marcharon dos millones de franceses, no ha habido mayor este incidente de violencia, ¿no? Entonces, si acá salieran a, a marchar dos millones de peruanos, la cosa sería distinta. Entonces, en la, en la teoría política, ¿no es cierto?, uno procesa necesidades, intereses, y eso esto de acá recién, esto se normativiza, ¿no? Se normativiza en parte, ¿no es cierto?, de lo que es conocimiento, que es el derecho constitucional ¿qué cosa es el derecho constitucional? es el sistema normativo de una sociedad de un normativo jurídico de una sociedad que regula los derechos fundamentales de las personas que regula el sistema económico de una sociedad y que regula la estructura política de un estado y la forma como se debe cambiar o reformar en una constitución, o sea, pues son cuatro cosas fundamentales, ¿no es cierto? Que el derecho constitucional este a través de una constitución establecen ¿no? no como dicen estos abogados desfasados, ¿no? Dicen, habla, hay una estructura dogmática hay una estructura orgánica. He escuchado esto, ¿no? Que la estructura este, eh, dogmática este, es, in, in, in, es per, casi perfecta, que no debe tocarse un solo punto. Y donde se podrían hacer cambios es en la estructura este, orgánica. No es estructura dogmática, señores, porque no hay nada más anticientífico que el dogma. El dogma como categoría, ¿no es cierto? Es propia de la teología. La teología es el reino de los dogmas. Si el derecho quiere tener un estatus científico, no puede hablar de dogmática penal, de dogmática civil, de dogmática constitucional. Debe hablar de teorías. de teoría, por ejemplo, acá, constitucional. Ya, ahí estamos hablando en el lenguaje científico. No, pero como estamos tan atrasados, nosotros en, en el Perú y en América Latina seguimos hablando del derecho constitucional, de la dogmática, de lo que ellos llaman este, la, la parte dogmática de la constitución y la parte orgánica. que son conceptos absolut absolutamente pues, sesgados, obsoletos, que son la edad de piedra del derecho ¿no? constitucional. Y dicen, ¿no? cuando ellos hablan de la parte dogmática, fundamentalmente se refiere esto al sistema de derechos fundamentales que hay en una sociedad. ¿Ya? Y en el Perú, ¿no es cierto?, ese sistema de derechos fundamentales fue creado por la constitución de 1979 en los artículos 1, 2 y 3 que fue una creación que hasta ahora no ha sido superada ¿por qué? porque la constitución del año 93 la constitución fujimontesinista golpista, irrita, nula que hizo fue una mala copia ¿no es cierto? de esos tres artículos y suprimió derechos fundamentales y distorsionó ¿no? la interpretación de estos derechos fundamentales para introducir ¿no es cierto? la constitución de estoy hablando 93 para introducir el, el, el, la noción del neoliberalismo jurídico que se sustenta, ¿no es cierto?, en el lucro, en la ganancia, en el abuso del derecho, en contra del ciudadano. ¿Ya? O sea, se juridificó un sistema económico totalmente inequitativo, ¿no?, y contrario, ¿no es cierto?, a los intereses públicos, a los intereses nacionales. Y estoy hablando disculpen, estoy tratando de vulgarizar la teoría política acercándola al al al mal llamado derecho constitucional, a lo que se llama la teoría constitucional, para que ustedes entiendan cuál es la realidad del problema del Perú, no es un problema normativo, esto no está en manos del tribunal constitucional, que es un grupo, ¿no es cierto?, de abogados conservadores porque han sido, la mayoría de ellos, designados por el fujimorismo para defender los intereses de las grandes corporaciones en el Perú. Es un, es un tribunal que en su mayoría está integrado, ¿no es cierto?, por abogados formalistas que no tienen un sentido de que es la justicia en el Perú y donde el en un segundo orden pasa el, el, lo que se llama el interés social e interés público. Entre interés privado y el interés público-social, para ellos vale más el interés individual. Eso es puro neoliberalismo jurídico y por eso que esa constitución es la causante del desastre, del saqueo y de las protestas por las cuales el Perú está atravesando en estos momentos. Entonces, continúo, ¿no? Entonces, ningún abogado va a entender, ¿no es cierto?, el problema jurídico-constitucional si es que no sabe la teoría política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a los abogados, yo soy abogado, solamente les enseñan a estudiar los códigos y la Constitución. A repetir como loros, ¿no es cierto?, lo que se llama este y es una mala enseñanza porque no se le enseña a razonar al abogado es un abogado picaplitos, es un abogado para conflictos, es un abogado formado para lucrar en la onda neoliberal y en las universidades privadas son abogados formados para qué para favorecer intereses de todas las grandes corporaciones en el mal llamado derecho corporativo ya, pero inclusive trabajan mal estructuran mal. ¿Por qué? Porque el derecho, en sentido abstracto, ¿no es cierto? Fíjense, el derecho supone qué cosa. El derecho supone, para que uno sea un buen abogado, y eso les digo, es lo primero que le digo a, a mis pulpines, si ustedes quieren ser buenos abogados, primeramente tienen que manejar la lingüística. Porque el derecho es está expresado en palabras, está expresado en signos, que tienen que interpretarse. Por ejemplo, se ha hecho todo un desmadre, se ha hecho todo un conflicto, golosamente a raíz de la interpretación de lo que es la incapacidad moral. Interpretar lo que es la palabra moral. Y a partir de ahí se ha hecho todo un problema político de censuras, interpelaciones, pedido de vacancia... Bloqueo del gobernante, o sea, usan las normas de derecho para bloquear políticamente al opositor. Cuando ese no es el sentido del derecho, el sentido exacto. ¿no? Les he dicho a ustedes, ¿no es cierto, muchachos?, que el derecho es lógica. Si ustedes no entienden la lógica, ¿no es cierto?, en sus cuatro modalidades como lógica formal, o sea, la lógica aristotélica, como lógica dialéctica, en sus cuatro versiones, o la lógica deóntica, no saben el derecho. No van a ejercer el derecho. Es imposible que lo puedan hacer. Y les dije también ¿no? que el derecho es historia. Si ustedes, ¿no es cierto?, no conocen la historia jurídica, por ejemplo, del Perú, desde 1821 no van a poder entender el problema constitucional, el problema de los derechos de propiedad o cualquier otro derecho que exista en el Perú. Pero eso es lo que se hablaba, ¿no? En el mundo del derecho nosotros discutimos, ¿no es cierto? Si el derecho tiene una estructura de tipo tridimensional, estructura monista, como cree Kelsen, porque para Kelsen el derecho es de norma, una estructura tridimensional, como cree Reale, que es un francés, u otros hablan de una estructura de tipo tetradimensional, ¿ya? donde el componente histórico es fundamental. Si ustedes no entienden la historia, no van a entender el derecho. Acá, en Estados Unidos, donde la cosa es peor, porque ahí funcionan los presentes y qué cosa es el presente son sentencias durante 250 años de existencia de ese estado fíjense lingüística lógica, historia cuatro, filosofía es el yus ¿No? este, hay que profundizar en el concepto Jurídico que se está expresando, por ejemplo, cuando se dice persona, cuando se dice estado, cuando se dice propiedad. Eso tiene un contenido filosófico. El concepto de propiedad en el sentido románico clásico contenía el jus abutendi, ¿no es cierto? Que es el derecho de abusar de la propiedad. También el jus fruendi y el jus ipunendi, ¿no es cierto? Pero eso fue solucionado el siglo pasado, ¿no es cierto? Cuando desde la Constitución Mexicana de 1918 se introdujo el concepto de que el derecho de propiedad debe usarse en función del interés social o en armonía con el interés social. Porque nadie tiene derecho, ¿no es cierto?, a destruir, ¿no es cierto?, bienes en última, última medida existen en una sociedad en una economía ¿no? yo por el hecho de que sea dueño de un edificio que es de mi propiedad yo voy ahí ir uno de un, estos días echo gasolina y quemo un edificio alguien me podría reclamar, no, yo soy el dueño yo puedo hacer lo que me da la gana con mi edificio ¿No? ese concepto es el concepto neoliberal que ha sido introducido pues, con la constitución de la, o sea, ha sido reintroducido la constitución del año 93. Ahora, ese derecho, ¿no es cierto? Ese derecho se interpreta. Se interpreta sobre todo cuando los conceptos son oscuros, ambiguos o hay vacíos. Porque cuando el derecho a la norma es clara, no necesita interpretarse. Por ejemplo, hacen todo un, un problema con el asunto de que si es que se cierra el Congreso por el presidente, se convoca a elecciones. Que las elecciones deben ser solamente este, presidenciales y no parlamentarias, o deben ser elecciones generales. Entonces, uno, uno que tiene un mínimo conocimiento de derecho porque todos este, señores comunistas son unas son una bestias, son unos burros, saben que hay cuatro modalidades, ¿no? La interpretación literal, la interpretación histórica, la interpretación finalística, y la interpretación sistémica de cualquier texto. Entonces, si yo no puedo con la literal descifrar lo que dice la norma, recurro a las otras tres, pues, y la interpretación lógica, ¿no? Entonces, el sentido, por ejemplo, de esa norma de la Constitución es que si, se, si, si el presidente renuncia y asume el presidente del Congreso, ¿no? Eso está en el artículo, si no hacen todo un problema político para quedarse ahí, ¿no? está en el artículo 115 dice por impedimento de presidente y vicepresidente el presidente del congreso asume y convoca de inmediato a elecciones o sea, ¿qué elecciones? elecciones generales pues ¿por qué? porque en las elecciones no solamente debe elegirse un presidente porque estaría perdón, este, un nuevo congreso, porque estaría el presidente anterior sin ningún tipo de bancada parlamentaria. No habría lo que se llama el equilibrio gubernamental, lo que llaman equilibrio de poderes. Entonces, se tiene que ir a una, una renovación del, del mandato presidencial y del mandato congresal. ¿Y qué es lo que están apostando ahora? No? Pero la gente ultraderecha dice, no, pues si renuncia a Boluarte, el presidente que debe ser William convocará elecciones solamente de tipo parlamentario para un nuevo Congreso. No es así. Tiene que ser, de acuerdo a la interpretación, y a sentencias del propio TC que ha delimitado esto, tiene que ser elecciones generales. Y cuando acá dice de inmediato, ¿no? dice de inmediato, hacen otra vez el problema. ¿Qué cosa es de inmediato? 30 días, 60 días, 90 días, 120 días sin interpretación lógica pues tienen que conectar los plazos a lo que señala la ley electoral o sea tranquilamente en 180 días pueden hacer elecciones con todas las garantías y todos los plazos a cubrirse entonces el derecho entendido así no se reduce a la simple exégesis, a la simple glosa o comentario del artículo. Por eso que ustedes ven, ¿no? En todos los canales de televisión desfilan una serie de abogados que no tienen la, la, la mínima noción que, de, de, de lo que es la teoría política y todo lo reducen a este pequeño punto. Creen que el problema es este. No, el problema está acá. ¿Y de acá ¿por qué está acá? porque de acá van a, van a, vamos a encontrar las salidas ¿no es cierto? a la crisis política las salidas no van a salir de acá es imposible que puedan salir del ámbito normativo porque el ámbito normativo es un corset la salida en el caso de crisis en el 100% de los casos de la historia política del mundo he revisado más de 200 constituciones siempre es una salida de tipo política. No es una salida en el mundo jurídico, en el mundo del derecho. Porque el hecho excede al derecho. El derecho lo que formaliza solamente es la decisión política del gobernante. Y como no tienen imaginación, como no tienen capacidad, como no tienen conocimiento estos congresistas, los 20 ministros, los militares y toda esta gente, no pueden darle salida a este problema político, porque es un problema político, no es un problema legal, señores. y Si el problema es político, la salida tiene que ser política. Entonces, ¿por qué le he hecho este, todo este introito? Historia en el ámbito, el ámbito jurídico para mí el, el, el derecho es muy fácil. Lean ahí, hay un artículo de Guillermo Godofredo no sobre lo que es el derecho. Eh, Leinis ha sido, pues dicen, el más grande filósofo de la historia. ¿no? Ha sido matemático, ha sido este jurista, hasta literato, ha sido, Filósofo. Y también lean, el, hay un libro de, de Hof, es un pequeño libro, se llama este, El arte del cálculo, que es el precedente ¿no? de cómo nosotros podríamos resolver en el hoy 2023 los problemas que existen en el Perú y en el mundo. Es muy fácil. No necesitamos más jueces. No necesitamos más, más, más, más fiscales para resolver los problemas que hay en el Perú. Hay que usar la ciencia, hay que usar la tecnología, porque se pueden crear algoritmos para solucionar estos problemas que tienen un patrón. En la ciencia, cuando tú encuentras un patrón, creas el algoritmo, es muy fácil de resolverlo. Por ejemplo, en el caso de desalojo, los juicios de desalojo. Disculpe que quedé hablando de derecho, a mí no me gusta hablar de derecho. Yo soy, yo soy economista. Pero si, es que no, es que si no les expreso esto, no van a entender lo que les voy a decir a continuación. Entonces, un algoritmo en desalojo que se sabe la causal, por vencimiento de contrato, por falta de pago. Prueba, la prueba es cierta, evidente, ¿no es cierto? Recibo del pago o fecha de contrato, eso lo puede hacer un robot. No tienes por qué estar este, creando jugado de jugado de jugado, porque esa es la salida de, de esta gente que no, no, no ve más allá de sus narices. ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los que tenemos que pagar esos sueldos. Cuando esos sueldos deberían irse a otras cosas productivas. Entonces. Hay muchas cosas que se pueden hacer, señores. Este, eh, eh, miren, este país es tan fácil de, de, de, de cambiarlo, de transformarlo, de, de reformarlo, de, de, de hacer cambios radicales, mucho más radicales que lo que quiere hacer Sendero Luminoso, este, Patria Roja, Bandera Roja, Perú Libre, que no saben ni dónde están parados, porque han tenido el gobierno 18 meses y no han podido hacer nada, Castillo y los senderistas... Porque son unos, son, son unos ignorantes, ¿no es cierto? Porque solamente saben tirar piedras, pero no saben gobernar un país. Y el problema del Perú, como les he dicho varias veces, el problema del Perú no es censurar a un, un primer ministro, ¿no? No, es, no es renuncia, ¿no? O es darle de comer a estos 130 comechados que están en el Congreso, o, o, o 20 parásitos que están en los ministerios que no, no sirven para nada. El problema del Perú, ¿no es cierto? Es cómo le das de comer a 33 millones de peruanos. Cómo le das salud gratuita a 33 millones de peruanos. Cómo le das educación gratuita a niños, jóvenes, adolescentes, universitarios. ¿Cómo generas empleo tanto en el sector privado como en el sector público para 400.000 jóvenes que salen todos los años? ¿Cómo le das seguridad a 33 millones de peruanos frente a un incremento de la delincuencia? ¿No? ¿Cómo conviertes las cárceles tú en centros productivos y no en hoteles para delincuentes? ¿Cómo haces trabajar tú a dos millones de burrocas del Estado que viven con nuestra plata sin producir algo nuevo que nos crean problemas en los municipios, en los ministerios, al ciudadano que todos los días tiene que pagar impuestos? ¿No? ¿Cómo tú logras liderar, conducir a, la, a 120 mil efectivos de la fuerza armada de la, de la policía 240 mil para que liquiden todos los brotes terroristas en el Perú y que implanten orden seguridad para nosotros para que nadie esté asustado para eliminar el terror se puede hacer, se puede hacer lo que pasa es que hay muchos rateros, hay rateros en la Fuerza Armada, en la Policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Congreso, ministros, presidentes. Entiendan, alcaldes, regidores, todo está podrido en el Perú. Está podrido con toda la clase política y sus partidos políticos, que son los que sostienen todo este sistema. Es un sistema de corrupción generalizado. Y solamente hay que tener... Medidas radicales. No matar a nadie. Porque esa es la ventaja del humanista. ¿no? Los humanistas radicales somos gente pensante, inteligente. Somos gente que trabajamos en equipo, con planes. No somos demagogos. Hablamos con cifras estadísticas. ¿Para concretar qué cosa? Una sociedad mejor, una sociedad vivible para ti, para tus hijos. No charlatanes, no vendedores de cebo culebra que aparecen en las redes. No oportunistas que aparecen en campaña electoral. Yo no tengo necesidad de hablarles, señores, porque, como le dije, en una oportunidad. Yo tengo mi vida realizada. He sido dirigente desde un joven, desde los 15 años, en la universidad. Eh, eh, eh, tengo mis galones. Me he corrido la cancha, he tenido éxito profesional, pero me duele, ¿no es cierto? Me duele ver a mis hermanos, hasta ahora 200 años, 200 años estamos en lo mismo, y que venga uno u otro charlatán, un mentiroso, demagogos. Y ahora, ejemplo, eh, eh, los apristas van a regresar, si han tenido el poder 10 años y han fracasado, han llevado el desastre al Perú. ¿Qué cosas nuevas podrían hacer? A la Oción Popular ante tenido el poder en el Perú 10 años con el PPC, con la Oción Popular. ¿Qué cosas nuevas le vamos a ofrecer 11 años, no 10, 11 años. De 1963 a 1968, el primer que terminó en un régimen de corrupción con el acta de talar el petróleo de la IPC, de 1980 a 1985 causante de todo el robo la atrocidad en el Perú ustedes no tienen memoria señores no sé y lo que ven ahora a las la nuevas al Fujimorismo le estaba hablando porque, porque es inviable un gobierno este, de Keiko Fujimori su padre solamente pudo gobernar este pudo gobernar no implantó una dictadura para sacar el Perú Implanteó el régimen de terror y, y, y formó grupos paramilitares asesinos con Montemiós a la cabeza y la Fuerza Armada con la Púpula militar. Esa es la única forma como pudo gobernarnos la palabra. Pudo dominar este país y regaló dinero nuestro. Malversó, robó el dinero nuestro de la venta de de las privatizaciones. Y acá están, el tiempo no me alcanza. Tengo los, los, los 40 volúmenes de la memoria del BCR. Acá están, con, con cifras estadísticas, yo no, yo no les engaño, acá están. Fujimori recibió el tipo de cambio del año 90, 0.39 centavos por dólar. y lo dejó a 2.98 una devaluación brutal de más del 1000% ¿alguien dice eso? es un hecho objetivo yo no estoy inventando porque esas son las cifras del BCR Fujimori recibió el año 90 una deuda externa, ¿no es cierto?, debíamos quizá eso es lo, lo, lo único bueno que, que podría este, decirse, ¿no? la deuda externa, el año 90 eran 1.900 millones de dólares Fujimori dejó la deuda externa en 21.000 millones de dólares multipliquen 1.000 por 21 21 veces más hoy, hoy, hoy Estamos bordeando los 90 mil millones de dólares. Y al ritmo que vamos, calculo que en dos años estaremos en 100 mil millones de dólares. Esos, es los 30 años de, de, de esa constitución fujimontesinista del año 93, desastrosa, saqueadora. ¿No? Y... y Puedo discutir con este, ese farsante, ¿no es cierto? Porque eh, eh, yo estoy usando, el, el, el, el, el, según el diccionario de la Real Academia, a ese mentiroso, Hernando de Soto, que, que no es economista, no es magistra en economía, no es otro, es un farsante, porque solamente tiene el segundo año de letras de la Universidad Católica. Entren ustedes a su nerd. Quizás se pasar como economista a un debate público. Sobre toda esa farsa, sobre toda esa mentira, ¿no es cierto? De la formalización, ¿no es cierto? De los pequeños y medianos empresarios. Porque eso está demostrado estadísticamente, ¿no? En el Perú existe 80% de informales porque el sistema los crea. Este sistema capitalista, ¿no es cierto?, crea esos informales. ¿Para qué? Para evitar de generarse empleo, que le costaría sus ganancias. Y segundo, usar una fuerza de venta gratuita al chocolatero, al que está en la esquina de la pista vendiendo helados al heladero, al que vende la gaseosa en su carretilla, todos son productos de las grandes corporaciones. ¿Cuánto gana ese, de, 10, 20 céntimos, 30 céntimos por producto? Es un trabajador de, sería pues de, de la Coca-Cola, de la Donofrio, ¿no es cierto? Pero no está en planilla. No pagan derechos. Entonces se genera, digamos, ese tipo de economía, informal, eso jamás se va a solucionar con este sistema, ¿ya? eso es imposible y todas las modalidades que ustedes quieran, estudiar sector darles una clase de sector por sector ¿cómo es la gran estafa esto de bono mi vivienda, que con nuestra plata las grandes corporaciones inmobiliarias se han hecho más ricos que ni en, su, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Chile. ¿no? Se han, han expropiado, no, no han expropiado, han confiscado, digamos, este, terrenos en el sur. Ahora están ya cerca de, cerca de Ica, ya. Y en el norte están ya llegando este, a Chimbote. Toda la costa, ¿no es cierto? La han este, lotizado. Y han hecho pues, el negocio multimillonario, pues que en su vida pueden haber hecho esto. Encima de eso, nosotros le garantizamos con el bono, techo propio, una rentabilidad adicional. Y como les decía, no el ministro de vivienda es su agente de venta, su agente inmobiliario. Y este señor, este, Bruce, tuvo la desfachatez. ¿no? Mucha gente cree que ese, ese, ese bono lo pone en la empresa privada. No, lo pone en la empresa de lo, lo ponemos nosotros con nuestros impuestos. Y acá un, un, un tarado habla de que liquidando Petroperú la gasolina baja y eso, esa es la es gran mentira. Eso es lo que quieren los neoliberales, esos son agentes. Este, este, esta gente, este, este, estos este, estos troles, son asalariados, ¿no es cierto? No saben ni por lo que le dan un libreto para que escriban. Y estén ahí metidos en las redes para evitar que ustedes tomen conciencia. Porque lo que quieren ahora es privatizar PetroPerú. Privatizar Cedapal. Miren, Cedapal que acaba de obtener una utilidad de 410 millones de soles el año 2022, al presidente y al director lo acaban de sacar por haber obtenido esas utilidades. Petroperú tenía utilidades de 100, 150, ha tenido 410 millones de, dólares, de, de soles que con una mejor gerencia técnica podría llegar a 2.000, 3.000 millones de soles. Porque como les he dicho a ustedes, hay una demanda insatisfecha. Pero ese negocio se lo quieren comer esta mafia, de Compieg y todos los privados. Lo mismo quieren hacer con, con Petroperú, no? Ahora que esa refinería de 6 mil millones de dólares que se ha construido con nuestra plata, con los errores que pueden haber existido, ahora que ya entra a funcionar esa, esa, esa refinería, quieren que la privaticen ahora. ¿no? Para ellos ahora quedarse con la, con la parte del león del negocio. ¿Ya? Entonces, esos troles bloqueenlos, señores, este, ¿no? De, ni conversen ni debatan, porque no hay debate con estos fanáticos, con estos anti, antipatriotas. No se confundan. Uno puede debatir con gente racional, ¿no? Pero con, con gente pagada, con mercenario, no se puede, este, no se puede debatir, ¿no? Y esto es todo el modelo económico neoliberal. Es un paquete, es un sistema que fue creado. ¿No? Desde el año de 1990 y que se introdujo en el Perú en 1980. Pero la racia, la racia empezó, ¿no es cierto? Con este... Fujimori. ¿Por qué? ¿Por qué no, no empezaron empezaron el año 80? Porque la constitución del año 79 le impedía, digamos, este, privatizar, le impedía sacar el Perú. Y por eso que Belaúnde, este, violó la constitución con Ulluya, con Kuchinsky, tratando de, de rematar los pozos petroleros, el gas con Carlos Rodríguez Pastor y compañía. Y no pudieron ellos este, hacerlo más rápido. Y cuando llegó García pasó lo mismo. Porque García regaló dólar, dinero, digamos, a, a los 12 apóstoles. Que luego lo traicionaron. Y violó la constitución para crear la hiperinflación. La hiperinflación, ¿por qué se genera en el gobierno de, de Alan García? A partir del año de 1987. 88, perdón. 88, 89. ¿Por qué se genera? Porque el 86 y el 87 los empresarios, los ricos, habían comido con Ana García, con Alba Castro. ¿Por qué sacan la maquinita García? Sencillamente porque los empresarios, acá los doce los apóstoles, le sacan la vuelta, no devuelven los créditos como ahora, como lo reactiva, y se llevan la plata al extranjero. Entonces García no puede pagar las planillas ni del Estado, y violando la Constitución del 79, comienza a imprimir billete. que no tiene sustento, evidentemente, ¿no? Si no tiene sustento, ese billete se va a generar la hiperinflación. Porque ya les he dicho a ustedes. Todo dinero, ¿no es cierto? Si ustedes, fíjense, si ustedes imprimen este billete, este billete no está en el aire. Este, este billete te da a ti capacidad de compra. Acá dice... Banco Central de Reserva 20 soles o sea, tú puedes comprar con este billete bienes pueden ser estos, ¿no es cierto? por valor de 20 soles esa es una economía sana, una economía racional pero cuando tú imprimes 100, 200, 300 soles y no hay esto, no hay producción lo que estás haciendo es aumentar la oferta monetaria, la masa monetaria, que no tiene contrapartida en la producción de bienes y servicios. Y la ley económica dice, ¿no? Cuando hay mayor oferta de dinero y la producción no se incrementa, entonces el efecto es el aumento de precios se aumentan los precios ¿de qué manera se reduce la inflación? tienes que suprimir tienes que cerrar la maquinita o sea, si no hay impresión de billetes entonces la economía se vuelve a equilibrar esto que pasa en el Perú pasa a nivel mundial con los Estados Unidos. porque hay inflación mundial? Sencillamente porque Estados Unidos tiene el poder de imprimir los billetes que quieran, nadie lo puede controlar. Pero no me quiero detener en este caso, solamente en esta parte final de la Constitución del año 79, que para mí son argumentos, estos argumentos son Irrebatible, señores. ¿Por qué les he dicho a ustedes...